¡Un enfermo! ¡Ay, guagua! ¡Mire, cuidado! ¡Vos también soy mila, cómo me la callada! Mi nombre Acá, 8 de marzo, porque esto más que una lucha feminista, más que una lucha de mujeres contra el patriarcado, como tal, es una lucha para mí obrera. Es parte, es una conmemoración de lo que se vivió el 8 de marzo en Gringolandia, cuando un patrón, un burgués culiado, mató a sus trabajadoras solamente por el hecho de exigir mejoras laborales. Los hombres y las mujeres hemos vivido todo este tiempo lo mismo. Entonces, esta no es una lucha de solo mujeres, no es una lucha para que somos todos nosotros, todos, porque todos tenemos que matar este sistema culiado neoliberal que implantaron acá, que nos hizo cagar. Y lo que conmemoramos es precisamente eso, una reivindicación de lo que estamos sufriendo hasta el día de hoy a manos de los hueones de arriba. Eso, por eso estoy acá. El televisor, los muros gritan lo que calla tu voz, la sombra larga de una noche feroz, sin expresión, otros muertos no Que nada cambie, esa es la misión Un diario está en lo que debe saber Si es carne para poder Hay que luchar A calles anchas para poder marchar